Estamos ya con la gratísima presencia, para nosotros siempre una alegría recibirlo acá en este espacio a nuestro querido y admirado Juan Pastén. ¿Qué dice, don Juan? ¿Cómo le va, saludo de usted es la hora de los chupas, ¿no? No, no, la verdad. ¿Cómo está bien? La verdad, la verdad es la verdad, Juan. ¿no? Pues ¿Para qué vamos a mentir? Y su equipito, el de Lampe, claro, que viene más antes que yo. Falta que pase los goles de la Liga del Tejar. No deja nada. Pues bueno, ¿Eh? algo? Ya. Tenemos los goles de la Liga del Tejar. ¿no? Ah, Pero yo como no, no lo veo, no puedo. Con Lampe? No, lo que le dije hace un mes, que no iba a venir a la selección. Pero está bien. ¿Por qué tendría que venir a la selección? ¿Qué se juega contra Senegal? Nada. Nada, entonces, ¿a qué va a venir? ¿A perder el tiempo? ¿Que no, siga... pero es que a mí me sí. enflautan sí. Eh, lo, los que viven inventándose películas sí. y después cuando se los necesita, no vienen. Porque si es el mejor, como dice usted, sí. esté la chance, Espérese, no sé. cuando estaba en Boca Que fue un suplentón de toda la vida, no jugó nunca sí. También se lo convocó Tampoco vino porque dijo que el Ampe Era primordial en su carrera Yo le dije ahora, perdón sí. Boca sí. Y ahora entonces pasa exactamente lo mismo Porque el fulero este Va a jugar por la selección Se ausenta dos partidos Y el que entra y después no juega más Porque después el gol de Roquete Ese que le hicieron eh, Compraste Sotana papá Está bien yo sigo creyendo que Bolivia no juega nada frente a Senegal por tanto no, no juega nada porque darle próximo, continuidad en su equipo me parece una picardía no, el, no el puedo próximo resistir. partido que va a tener la selección va a ser en marzo imagínate eliminatorias de Copa del Mundo ya empieza Oye, imagínate ese es el tema Ahora, bueno, sí. no, si siempre usted busca la excusa para, sí. hacer, para tratar de dejarlo bien al tipo No, pero a ver, yo pregunto lo siguiente, si fuese parte de un cronograma donde tú digas, mira, viene Senegal, después tenemos esto, otro, viene así, así, en enero, en febrero, etc. no hay nada, lo de Senegal es una cosa, pero que le viene bien a Senegal, no tengo duda, pero a nosotros, ¿en qué nos favorece? Nada. Entonces, traerlo a Lampes, sacarlo de la continuidad que tiene en su equipo, que está entrando ya en la recta final, mira. O sea, que... antes, cuando era un suplentón sí venía. Y ahora que es titular no quiere venir, a eso voy. Pero pregunta, ¿ya lo convocaron no lo convocaron? No lo convocaron. Que no, no lo convoquen, que no lo convoquen. Lo mandaron a la embajada de Francia a los trámites. Que no lo convoquen, que no lo convoquen. Bueno, él seguro ya habló, ya, que no lo convoquen. Pero bueno, eh, hablamos con cosas más interesante Claudia ha anunciado con este tweet la transferencia de Bruno Sabio al club Al-Ali de Egipto. Mira, lo busqué a Alí, el que vende auto, a ver si sabía de este equipo, me no lo conocía, pero bueno. Mi compromiso <risa> con toda la familia bolivarista es de transparencia total, dice, ha llegado una oferta del AI Ali de Egipto, o sea, el equipo del Ali Es eh, posible, dice, hay que consultar a la sí, liga. Sí, gran Ali le mandamos claro, un abrazo. Un fenómeno. Un ¿no? fenómeno, un genio. Pues Bruno Sabio, he hablado personalmente con él para que se quede, pero hace ya varios meses que quiere irse de Bolivia. Ajá, quiere irse de Bolivia. Pero cómo, pues, a ver, yo te explico lo siguiente. Sí. bueno digamos, esa relación fortalece financieramente a la institución para continuar con el plan centenario y poder armar un equipo competitivo para el 23 el objetivo de conseguir el bicampeonato no cambia y tenemos un gran plantel para lograrlo uh -huh. es lo que dice el caballero Bien. volviendo a Sabio, ya, volviendo a sabio. Que quería irse, ya sí. hace tiempo que quería irse pero a ver en qué cabeza de cretino se le ocurre traérselo a Villarroel para que juegue con él ...un partido en que fue Wisterman con Bolívar... ...este tipo fue de lo más ordinario... ...con él... ...lo fustigó durante el partido... ...le dijo... ...cosas... ...que usted no las soportaría... ...por ejemplo... Eh, que me duele con tu mujer... ...que hice esto, que lo demás... ...se lo gritaba... Lo ...¿quién lo gritaba, se lo dijo a quién? la sabio... ...cuando el pinche este era jugador de ese equipito... ...de Cochabamba... Uh -huh. ...y después te lo traen... ...para que sea parte del plantel... Pero habrán acomodado no, los tantos. No, no, hablar... hay, hay cosas en la vida que no se perdonan. O sea, hay cosas que tú puedes perdonar, pero hay cosas que no puedes perdonar. Y no es de esa, ¿no? Es tu intimidad, es tu familia. Ese es el factor. No te metas con tu mujer, o sea... No, está bien. Eh, eh, no está no está te metas bien. con eso. O sea, no, yo puedo bien. decir que vos sos malo para esto para lo demás, pero no te metas con tu mujer. y con tus hijos, ¿no? No, peor. Eso tiene que estar a un costadito, ¿no? Cierto. Ahora, pregunta, ¿ese es el factor o uno sí. de los factores? Ese es uno de los factores. Ya, desde que llegó Villaruel ya se indispuso la, la, la, la situación. Se echó a perder la cosa. no El tipo quería irse. ¿Tú crees que la, el, la pataleta que se hizo dar el otro día es parte de esa estrategia que Yo él quería irse? Que sí. ¿eh? Quería que lo castiguen. Sí. Por ejemplo. No te olvides que Milton Melgar cuando lo expulsan, sí. termina en boca, así es. Castigado dos años. Así es. Y la mayoría de los futbolistas que se han hecho esto y han terminado yéndose del país. Y es buena onda, porque te va. Es que usted está obligado a, a, a decirte que te vayas. Está bien que se vaya. Ojo que cualquier rato, el otro brasileño también va a estar metido en un tema de eso. Escuché la, el video que hizo este muchacho sabio y uh -huh. casi llorando hablaba de la paz de Bolivia, que ama a Bolivia, que Bolívar, que no es una hasta. ¿Tú crees no es que un Adiós, un... es un hasta pronto, eh, etc. Eh, verso. Ahí está. está. Es, es, ahí está. Esta nota tradicional eh, brasileño, escucha. un cariño muy grande por las personas, por el pueblo boliviano, por el país, por la gente. Eh, todo lo quisieron por, por yo, por mi familia sou muito feliz com tudo, e futebol é assim, não és um adeus, és um logo. És um carinho que eu nunca teria vivido, creio que acabei em mim com essas que, é a primeira vez que eu sou, estou muito feliz com tudo, com a gente, creio que o que eu podia ser dentro da cancha, meio que eu ia ser, o melhor O sea, eh, eh, pero usted parta de la idea o sea, Haciendo un, un paralelismo Es lo mismo uh -huh. Por ejemplo Que un tipo que se suicida Y resulta que ese mismo suicida Se había comprado un departamento A pagarlo en 20 años La semana pasada O sea, si yo me compro un departamento Es porque quiero vivirlo ¿no? uh -huh. ¿Eh? O me compro un coche ¿Y cómo me voy a suicidar? Entonces, ya la policía tendría que investigar que no es suicidio esto. Es lo mismo este. Este chico, mientras no aparecía Villarroel en el equipo, como que su hijo nació aquí en Bolivia. O sea, él tenía armado, o sea, había diseñado su carrera en función de Bolivia. Ya lo había diseñado. Como que la mujer tiene a su hijo acá... Ya está, entonces él estaba muy tranquilo. Una raíz, digamos. Claro. Una raíz? O sea, vos te vas enganchando con cosas eh, eh, en las ciudades donde donde uno siente que, que lo estima. Que bueno, lo, y lo dice, ¿no? El, lo dice. Pero, eh. pero sí, me, me cuesta creer che, que un tema así de ese tipo. Pero allá, ¿cómo no. no sé. O sea, tú te sentarías al lado de un canalla que te insultó y habló para vos. Yo no, por lo menos. Yo no soy tan sinvergüenza. <risa> bueno, me la pusiste fácil la respuesta no está bien ¿Eh? no, es que sí. es verdad no te entiendo, te entiendo. no puede ser parte eh, tú, tú de un esquema como este no o pues sea, por es eso que... yo creo que se vaya por eso creo que se fue de acuerdo es una pérdida para Bolívar sin duda es un, porque es un hombre que le aportaba talento sí. gol eh, un tipo muy inteligente claro eh, el que está más contento también es el pato el pato Lucas el sí. tribunero sí. Eh, porque ahora va a poder ser titular pues cuándo era claro. titular está Martín era un extranjero, Correcto. jugaba eh, Chico, La Costa, sí. ese era dos, el otro era Sabio, y el otro bueno era Granel. Se fue Granel y, y bueno. Ahora juega Gutiérrez. Ah, no, sí, juega el Entonces no tiene el espacio para hacer el cuarto extranjero. Ahora sí va a poder jugar. O sea, esos son de despilfarro. Villarroa también contento, me imagino. Uy, uh, esos están felices. Esa es la camarilla. Pero ¿dónde voy yo? O sea, como un representante, que es el señor Fernández. Que puede, va por encima de lo que yo veo que es el bien común de la institución. Si yo tengo un equipo, como lo tengo, ¿por qué voy a traer un, un disociador? A no ser que no lo quiera sabio. Claro. ¿Qué tema, Che? ¿Qué tema? Hay que eh, darle la vuelta. Pero lo este. Este sí que es un fenómeno. No pone un mango, ¿ya? La federación le dio más de 800 y tantos mil dólares. No ha puesto un banco hasta ahora el millonario. Pero es, ¿viste? Es tribunero, ¿no? Es igualito que el otro que nos pone un mango en 10 trongues. ¿Viste? Ahora van con los... Este va con la barra, desfila con la barra, rumbo al estadio. Este es Galizolia. ¿Eh? El que dijo que tenía un millón y medio ya para poner, hasta ahora no pone un peso. O sea, este es el camino al estadio del este es el el partido, al partido de adiós. Cierto. El partido en pre, la previa frente a 10 trongues. ¿Te, te hago una pregunta. Y... Yo lo único que digo, el presidente de Madrid ¿lo viste alguna vez vos con? No. ¿Eh? ¿Del Atlético o de cualquiera? No. ¿Un presidente no. de cualquiera de Sudamérica? ¿Los vimos nosotros en esta vaina? No. No, la verdad que no. La verdad que no. Hablo mucho cuando conquistas algo, ¿no? O eh, te puedes dar la vuelta olímpica en claro, el estadio, es normal. Claro. Bueno, el presidente de Winterman cuando salió un campeón, dio la vuelta olímpica. El único, dije yo, que dio la vuelta olímpica con un verdolaga, o Con un Paco al lado, ¿viste? Porque tenía, estaba en su casa con, con prisión domiciliaria. Detención preventiva, sí. Claro, y le dieron que se si dio permiso para que vaya al estadio ese día. De acuerdo. Ahora, mira, eh, este, este, este es el... No sé, estoy preguntándolo, no lo estoy afirmando. ¿Este es el mismo grupo que luego genera el problema que tuvo el Tigre en el entretiempo o, o es otro grupo? ¿O, o cómo, son... qué podríamos no, pensar? No, los mismos. O sea, encabezado por el presidente. No, no, el presidente está sentado al otro lado. Es tan macho este que al tercer gol se escapó al estadio. O sea, si vos llegás con eso, salí con ellos, ¿no? Lo lógico sería eso. Pero no, se escapó al tercer gol. Porque le iban a preguntar, tema de plata... Ahora, ¿quién le puede ir a pasar una entrevista a este si va con esos tipitos? ¿Cá? Vos sabés que al chino, y a su hijo le pegaron estos. El hijo del chino está en una clínica con, eh, con tabique nasal, fractura de tabique nasal. ¿De qué chino? Chino Sanz. Sanz, ¿lo conocés, no? Oh no, el chino Sanz es de Díaz -tronque. Ajá. Eh, o ¿Fueron agredidos por pero, eso? Claro, ellos fueron a ver el partido, lo conocieron. viste, Bueno, él tiene... Eh, nosotros le damos cobertura aquí. Es un tipo que opina mucho del tema de Diestrón, que es un hombre que yo conozco hace 40 años. Ya. Y entonces fue agredido ayer. Le rompieron el tabique al hijo. Terminaron, terminaron en una clínica. qué locura. Si te puedes dar cuenta, o sea, son... Eh, yo creo que la PTJ va a pedir cantidad y hay unos 20 que no pasan la prueba. Complicado muy complicado, y, y bueno, esto se presta, yo no sé de qué viven, pero alguien les tiene que dar para que se muevan, y es un tema que ya está preocupando, de verdad. Claro, a mí me, no me preocupa tanto esto que puede ser parte de un show, digamos, ¿no es cierto?, un poco demagógico, ¿no?, todo lo que tú quieras, lo que sí, francamente me ha dejado preocupado es lo que, lo que tuvo que vivir el tigre en, en el medio tiempo, ¿no? sí. ese, ese es un tema, eso sí que es Pero vamos, cambiamos ahora, entonces los burkas volvieron a protagonizar hechos violentos en las tribunas, ¿no?, tú me estás hablando del vestuario, ¿no?, sí. de que le echaron el, mira, gas lacrimógeno, de gas lacrimógeno, pedíle a Norberto que lo prepare también, porque también la tenemos, mira esa, Ahí está la policía. Y la policía, otra vez, el comando departamental de Cochabamba, manda a los gorditos a que cuiden a esta tropa de gordos, eh, arriba. ¿Por qué no manda los tenientes, los capitanes, los que andan arriba en las motos? ¿No? Esos son bravos. A ver qué le vas a hacer a eso. Venga, fíjate. Ah, terminan escapando. Pues. Pero, ¿qué van a hacer? mira cómo los empujan. Instinto eh. de supervivencia se llama eso. Pero, soldado que, que escapa sirve para otra... Para otra guerra, ¿no? Y punto, y los, los expulsan, los corren a patada, los empujan. O pues sea, aquí no hay policía, aquí no hay ley, aquí no hay nada. No, no hay nada. Hoy hay que mandarles los de la PM, ¿no? Eh, Por pues eso están físicamente aptos. Eso los agarran a palo en dos minutos y los moderan. Porque aquí hay, hay, hay que moderar a esta gente. Porque la, con la policía mujeres hicieron eso, nadie dijo nada. ¿Sí? Ahora, mira, los corretean a los pacos, de donde les da la gana. Entonces, cualquiera cree que se puede corretear a la autoridad pública. Así es. ¿Eh? Bueno, aquí está la prueba. Está la prueba. Cualquiera dice, si no pasa nada, lo no podemos corretear, lo podemos patear, ¿ya? Y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? complicado. Ese esto, es el tema. Esto fue en el partido de ayer también, ¿no es cierto? Sí, madería, fue el partido de en el ayer. Partido de ayer, frente a Strongest. No sé si esto fue antes o después de la, de la derrota, ¿verdad? Y, y ahí está justamente el momento en el que el, el, los jugadores del club Strongest eh, terminan allí en el sentados en el campo de juego Después de que, no sé en qué momento fue ¿Cuál es la circunstancia Juan? Yo la verdad es que no, no tengo bien el dato Además dice el técnico descanso? sale a decir Que habrían roto una ventana Y que habían metido la mano Y que habían se habían robado las cosas de los futbolistas ¿Quién dijo eso? ¿Viallo? Yo? yo le creo Porque no sé por qué, eso fue lo que pasó ¿Eh? o o sea, de afuera tiraron el gas De afuera. afuera, claro Ahí la gente de Vietrón que tiene que salir eh, Escapando ¿A quién se le puede ocurrir tirar un gas lacrimógeno? En un vestuario, realmente es un tema. Ahí está, mira. Va la policía, pero esa es la policía que yo quiero en la tribuna, no la quiero abajo. Porque esos son los de la unidad táctica, ¿no? Claro. Esos son bravos, esto. Y ahí que te han tenido que salir todos. Y además, mira, yo sale a decir que alguien se entró al vestuario y que les habían robado muchas cosas a los chicos. O sea, en un vestuario, a ver qué es complicado. Oiga, entrar a esa parte de la cancha es complicado, tener que tener credencial. O sea, alguien les abre la puerta a estos delincuentes para que entren a robar. Qué tremendo. Porque yo le digo una cosa: usted, por muy eh, gringo González que sea, si no tiene credencial, no entra al estadio. Así es, tal cual. Tal cual. No, no entra. Fácil. Pero aquí les liberan. las Pero horas. nadie sabe cómo. Les liberan. Obviamente. Los liberan. Libera. Hacen lo que les da la gana. Una pena, una pena. La pasó mal el Tigre ayer, tuvieron que ir los jugadores a... Pero a le ganó bien. ¿Ah? Estaron, ganó bien. No, pues, pues seguro. Seguro, Se seguro. Esto fue en el entretiempo. En este el entretiempo, sí. Y después al final, bueno, hay un montón de cosas. Hostigaron los hostigaron a la salida. A la salida normal. También a la gente de Witterman los han hostigado, y, y bueno, el Pipo los ha insultado a los hinchas, ha salido el otro, el brasileño, también a insultar. Mal mal momento de Wister, rancio rancio sí. eh, rancio el aire que se respira en el bíster, sí. Lo que pasa es que, es que mientras esté este tipo que no tiene un mango, no les pagan, eso está complicado. Ese es el momento en que Strong les hace el tercer gol. La gente empieza a irse. Obviamente. La hinchada se va. Pero antes de eso, el presidente se había mandado a mudar. ¿No? Todas las imágenes. Estas son las imágenes nuestras. Ese es un fenómeno. Un repetitivo en el arco <risa> Y lo eligieron el mejor jugador de partido. A uh, ver, uh, los dos pases que fueron gol escapada por derecha levantó centro y cabezada lo dijeron el mejor jugador de partida pero lo bueno lo echaron a Serginio ¿no? también sí, también mira, mira ¿quién entra? el árbitro el árbitro el árbitro el árbitro ahí va ahí va Pipo que fue a insultarse con la barra sí sí, un mal clima la verdad en Bielsen esto va con bueno, este es increíble, mira, fíjate eso. Una pena, una pena por Birster, una institución tan, tan tradicional, tan querida y tan potente, ¿no? Una sí. pena, bueno, en fin. El vicepresidente estaba en la, en la lista de los candidatos a Conteco. El vicepresidente Birster. Sí, Ajá. el doctor. Bueno, se hizo... Eh, eh, bueno, nosotros lo conocimos porque él era el abogado de la alcaldía de Quillacoyo. En el tema, cuando dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol se apoderado del centro de alto rendimiento, se acordar ya, sí, Crearon una, una institución y, que siguió con engaños, se terminaron... Una, una sí. se terminaron. una fundación. Es una fundación. Se terminaron que se iba apoderando de eso. Y se demostró que no correspondía. Uh -huh ya yeah. yeah. o se violentaron por medio de una ley, y que sacaron un tema de reforma agraria y se apoderaron, son los capos. A raíz de eso tuvieron un juicio. Uh -huh. Entonces la alcaldía los demandó y él era el, el, él era el representante legal de la alcaldía. en un proceso que se hizo contra Méndez, eh, contra varios, yeah. los que hubieran resultado Finalmente terminó eso en una condena. Que yo no sé después en qué quedó, ¿no? Porque al final lo único que cubríamos eso éramos nosotros. Ahí lo conocimos nosotros. Mira. Pero sacó muy pocos votos. O sea, y además ya este otro no lo quiere ver. Porque parece que nos puso o nos pone o no sé. Pero ya está ahí un quiebre allí. O Se han quedado solo los parientes de él. Tremendo. Eh... Vimos el otro día cómo presentaban a su cuerpo médico, ¿no? Sí, 18 sí. profesionales de salud. Llamó el Real Madrid para preguntar cómo la van a hacer o los galigramas que se los manden, porque ellos quieren hacerlo. Y el Real Madrid tiene 18 médicos, entonces dijeron, empezaremos por ahí. <risa> tremendo, tremendo. Y que no va a cobrar, dice ningún médico. Seguro, sí. Bueno, sí. La sí, señora sí. que está a cargo es su prima, ¿ven? Sin brújula, ¿no? Sin brújula. Sí. No tiene sí. idea. No, pena. O sea, es el, la gente que busca el protagonismo, ¿no? Porque ser presidente de un club, y además de Wisterman, supone eh, que vas a estar en los medios todo el día, ¿no? Cierto. Hay gente que en su vida se imaginó esto y que, bueno, acude a ello. Bien, pero... sí, una pena, una pena. Bueno, Juan, eh, queremos ¿Cómo? echarle un repasito a la. A la, a la ¿te parece? ¿Te parece? Ay, ya, sí, pero no como no... no entrarle al tema. Mira, yo te cuento cómo va la situación. Tenemos los cuadros, a ver si ponen los cuadros. En la. En el inicio de la fecha, yeah. Real Santa Cruz Blooming. Ustedes dijeron que iba a ganar Blooming. Okay. Nosotros dijimos que iba a ganar Real. Ganó Blooming. ¿Cierto? Punto para el Deportivo. Bolívar Udevinto. Nosotros dijimos Bolívar. Ustedes dijeron Udevinto. Pues llevan la contra. Punto para nosotros. Independiente Royal Pari. Ustedes dijeron que ganaba Royal Pari. ¿Sí? Nosotros dijimos que ganaba Independiente. Punto para Pedro. 3-0. Debutó Grass, que es el cuñado de la sí. presidenta. Pero el hermano. El cuñado. Ah, Gras, claro. no es la pareja. No. Ah, perdón. Gras es el director deportivo del club. Ya. Yo no sé qué cargo más tiene. Ya. Ese es el marido de la presidenta. Ah, bien. Yo pensé que era el mismo Grass que no, eh, no. Este jugaba en el equipo chuquisaqueño hace claro, ellos, claro. 20 años. Claro. ¿no? Claro. Eh, ...pintaba y... O sea, este es el hermano, entonces, el este cuñado el de la presidenta. Ese es el cuñado de la presidenta. El que estaba el otro día en, esa, en ese short... No, no, ¿sí? ese es el marido de la presidenta. Ah, es el marido de la presidenta. Mm -hmm. Cara, me tengo un enredo con los Sí, Dime la cosa, ya lo trajeron al chileno para que dirija. Sí, ayer lo no dirigió. ¿Se arrepentirán de traerlo al chileno y lo dejan a grasa ahí de técnico? mira no les fue mal. No les fue mal, yo, yo no lo contrataría al chileno. ¿Por qué? Porque para qué, si lo tenés a grasa... Exacto. No ya ganó el tipo, déjalo ahí. ¿Seguro? No, sí. Parece que los jugadores ya no les interesaba el verso de Robledo. De Robledo. Se acabó. O sea, cuando vos te haces, vos le decís todos los días, mira, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Y, y resulta que después no es así, la gente se termina se decepcionando. Entonces, yo creo que estaban decepcionados de Robledo. Seguro. Eh, Oriente anoche apenas, ¿no? Apenas, apenas y eso por uno menos a los 20 minutos creo lo expulsaron a este delantero que es de 10 que está préstamo allí eh, que exceso verbal ¿no? pero por eso a mancagan si fuera por expulsar por eso los equipos quedan con 7 todos los partidos ¿no? es verdad bueno oriente al final le ganó con un... bueno, oriente no se quejan ninguno ahora en el arbitraje le votaron uno le expulsaron un penal es claro el penal lo viste Mm, listo, ya está respondido, gracias. Eh, Oriente Petrolero, U de Sucre, ambos habíamos dicho local. Sí. Perdón, me olvidé, Bilser Stronges, los dos dijimos local. Sí. Y perdimos, porque ganó el Tigre. Sí, ganó pues ni Luis siquiera el, el, el señor Montaño, el hincha de, de Wisterman, sí. dijo eso. ¿no? Tuvo fe, ¿no? Sí. Ni tuvo fe, imagínate. Eh, Oriente, los dos dijimos local, así que estamos bien. Para hoy, atención, hay tres partidos: Guavirá-Aurora, dijimos ambos que gana Guavirá por Palmaflor, a las 6 de la tarde, local, dice eh, la primera edición, visitante, dice Pastén, y Nacional Potosí, Uruguay, hemos dicho, eh, los dos visitantes. Que sí, un debería... apoyo moral, más que todo, a tu persona. Eso. Bueno, gracias, eh, se valorará para futuros ascensos, señor Pastén, muy amable. Yo no, no quiero decir, ¿qué, ¿qué ascenso me pueden dar en el canal? A ver, decime. Bueno, después lo charlamos. ¿Sí? Muy bien. Eh... Yo no, pero yo he preocupado para un ascenso. ¿Qué ascenso me puede dar aquí? Uh, eh. ni se imagina que. El, el sobre azul me lo pueden dar. <risa> no el <voy> <risa> sobre azul, ¿no? ¿Cómo dice es eso? El sobre azul. Sobre azul. El día que te diga el sobre azul él está despedido. ¿Ah sí la cosa? Ah, mira. No sabes, después me la cuentas. No es de que azul por el partido, no. No, está claro. Es por qué así. Ah, mira, no la tenías. Bueno, nos vemos mañana Bueno, nos vemos mañana. Eh, ¿Qué? Volviendo al tema. ¿Quién va a tapar contra Senegal? Ese es un partido que no le importa a nadie. no me interesaría que juegue de arquero. Vizcarra. ¿no, eh? Yo creo que debería ser él. Vizcarra, no? Sí. A ver cómo la arman, ¿no? O sea, por ejemplo, ese día que yo me fui el viernes a Santa Cruz, iba en el avión dos jugadores de oriente, porque habían jugado el día antes. Y dije, ¿por qué estos se han quedado todo el día? Se quedaron a hacer el trámite de la bajada de Francia. Ajá, entonces claro, ahí es que más o menos claro. eh, cuando te das cuenta del trámite claro. ya te das cuenta de quienes podrían ser los convocados o sea necesitan visa para, para entrar a, a Francia y fueron a hacer la visa Claro, a, los bolivianos necesitan los visa o sea, para época, entrar a Europa la visa del grupo Schengen sí. pero digo, eh, ¿quiénes eran? Eh, el volante central, el que estuvo en el fútbol argentino ¿no año ¿no pasado? ¿se acuerdan? Eh, González no, no es González. ¿Sí? sí, González. ¿Y el otro? El otro es el central. No, recuerdo ¿cómo se llama? Los los dos. O sea, ya tenemos... Dos. Dos. ¿ya? Entonces, lista. ¿por qué el tema del AMPE? Porque al AMPE seguro le han dicho que vaya a la Embajada de Francia. Ya. Ah, no, pero si es que, viste que es argentino, ¿eh? No, necesita, No, es verdad eso. Eh, eso no ¿tiene es ¿Tiene pasaporte argentino, hermano? No sé. A ver, vamos a ver. Eh. Vamos a ver. Porque tú cuando te nacionalizas, no pierdes la nacionalidad la, la que tú tienes. O sea, puedes jugarla con los dos pasaportes. No Pero, si es que me sirve para esto, me sirve para esto. No, no, ¿Este no, otro. no creo, no creo. Yo creo es que usted es nunca cree. ¿Por qué? ¿Por qué los argentinos todo el tiempo? El arquero boliviano, el boliviano el Lampe, el boliviano el Lampe, el boliviano el Lampe. ¿No se enteraron que es argentino? Es que no es argentino. Lampe es boliviano, mal que la especie. ¿A qué es mal que la especie? ¿Qué pretende usted con no, eso? No, nada, que hay algunos que no, le, no lo quieren a Lampe, yo ya me he dado cuenta. Es como Valdivieso, mira. A a ver, ver. préstame página 7, por favor, vas a ver esa... Tiene página 7 por ahí, los compañeros se lo llevaron justo ahora. Eh, pásame página lo primero siete, que desaparece ¿no? aquí el sector deporte. Vas a ver qué bonito. Y después los, los crímenes. Vas a ver qué bonito. Eso. Exactamente. ¿Sí? Vas a ver tú qué bonito reportaje. Yo creo que el día lunes te voy a traer un crimen mejor antes que el fútbol. Porque <risa> el bellaco ese que viene antes que yo, hasta las goles de la riga, el tejado ya, te lo pasa. ya A ver, vamos. Entonces a ver. mejor te voy a traer un crimen yo. Dale, yo. dale, dale. ¿Lo tiene? Aquí está. Ahí está. Venga. Ahí lo a tenemos. Ver. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué dice? Mira qué bonito. A ver, entrate, entrate, o aquí, si no, o aquí, no hay problema. Ahí, entrate, mira, mira qué bonito. ¿Tu amigo? Yo nunca me peleo con él. Emperador Aymara, él? Valdivieso. Es, es él. El cochala que ama la paz. Y le pusimos Julio Emperador, por, no es porque hubiera sido un crack, sino porque se llamaba Julio César. ¿Te acuerdas tú de Julio César, el gobernador? ¿Cómo no, no, no? Nada más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, el otro día lo escuchaba Julio, decía Hay gente que no me quiere ¿no? Pero no, no. ¿Tú crees que a vos te quiere toda la gente? No pues Entonces obviamente. pues, hay destino no. también, hay gente que a mí no me quiere Igual yo también digo, hay gente que a mí no me quiere también la por... Yo no soy monedita dulce No, ah, para que no, me quieran todos. está claro, pero pregunta ¿Por qué no lo quieren a Valdivieso? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con él? Preguntárselo a él No, te lo pregunto a ti mm. ¿Tú, ¿Tú lo quieres a Valdivieso? A mí me es diferente Bien Oye, mira, aquí hay una joya, varias joyas, mira, en el suplemento de Página 7, sí. este Aurora del año 76, uy, y este Birste del 80, mira, ¿te animas, a que hagamos una, ¿te animas a que hagamos una adivina, adivinador? ¿Te animas? A ver, a ver si nos acordamos. Usted, mira, porque yo sí... Te voy a mostrar, mira, te voy a mostrar. Claro, a de, del litoral de Cochabamba, ahí no no, nos metemos. Ay, no, Aquí, no, no, no. Haz, haznos esta. El equipo de Aurora... Ah, no, el, ¿De el qué el el ¿Litoral? A ver, ahí... Entrate, litoral entrate, de Cochabamba, esa no tengo entrate, idea. Entrate, entrate, entrate, entrate. A ver, ¿hasta dónde puedes llegar? Ya, ahí congelen, fricen, sí, uno, ahí está. Eh, que hay un tema, yo... ¿A quiénes que Ese no año, sé? no, no, ese año yo recién llegaba. Pregúntame a mí de la liga, que partió en el 77, no me pregunté de torneos mira, años de 76, departamentales. Mira, año 76... ¿Quiénes son del 76? Mira, yo ahí me acuerdo, fíjate, yeah. el, el, el, la fila de abajo, yeah. ese se llamaba, apellidaba Ayala. Ah, ese era un crack, chileno. Era un chileno, chileno exactamente. Muy buen jugador. buen jugador. Tengo dudas si el que le está agarrando la pierna ahí a, a Ayala... ¿Es si... su novio? ¿O okay. qué? No, sí, bueno, probablemente... Pues que si se ¿Agarra sea, la pierna? Es me, me da la impresión de que es Villalón. Otro chileno. ¿Víctor Eduardo? Me parece... No sé, me Ay, a... sí, sí, sí, porque era choco Víctor Eduardo. Pero Eduardo no jugó en la Aurora, fíjate. Eduardo vino a jugar a Bata. En Bata, correcto. Claro, vino a jugar a Bata es y después se fue a Wisterman. Entonces no Yo no el... creo que haya jugado en la Aurora. Porque yo no nunca... el... Retiramos la acusación de sí. la agarrada de pierna y todo. Pierna. Y el capitán, mira, tú me vas a ayudar, tú los conoces mejor. No sé si es el Turco Aguad. Mira, ahí lo tenemos, sí, el, No sé si es el truco Aguad, ahí, ahí, ahí lo va a ver. Que ¿no? me voy a poner los letres, no veo un pomo. Sí, ese es Aguad. Horacio. Los otros, sí, Horacio, te que terminó cuadro, en Guapira. Mira, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Pero de El pros... Choco no es Villalón, ¿no? No, ¿no? no, no, no es Villalón. Y además Villalón siempre en la foto salía paradito, ¿no? Ahora sí, el 80. Ese fue que. Espera, eh, eh, ¿qué eh, qué pasa. Venite Veníte con, con este Biersterman, por favor. Ese fue el equipo. Con este Bisterman, con el rojito, ¿sí? Acá. A ver, trata de entrar ahí. Sí, ahí está. Ahí lo tenemos. Acércate lo más que puedas. Y ahí vamos a ir identificando. Dale, congele El profe ya Al, se murió ya. Otoniel. Ah, Otoniel Novillo. Profe le decía, Era el masajista el perdón el utilero. Seguro. Ahí está, ahí está Villalón. Es el, está, segundo, es el segundo, empezando de la izquierda, el tercero, en realidad, el segundo ya. jugador. Después de Villarroel. Villarruel, exactamente. Del otro no me acuerdo. Creo que es eh, Orozco, no no es Orozco. Está Navarro. Navarro, ah, que es el choco que jugaba de, de, de defensor central. Después sí. está, está Isa. José Isa, exactamente. Abajo. Oh, Ahora Isiño, Melgar ¿Arias? Sí. O Enrique, ¿quién es el? No, no lo veo. No, Enrique creo que es el de arriba. Ahí está. Pero la Celaya, Ahí, eh. mira. A ver. Ahí está. Qué buena, qué buenos equipos. No, no. Y hay, y hay uno más, mira, hay uno más acá, ¿sí? Que sería... Este. Ahí faltaba, ahí, ¿sabes quién le faltó? Gatón Taborga. Ah, verdad, tienes toda la razón. A ver, a ver este Bolívar, a este Bolívar, ¿sí? Del 86, a ver, métele. Este Bolívar del 86, ahí está. Este Bolívar del 86. Aquí seguramente Juan se va a lucir. Ya, qué. Para, para decirnos los congelala. ¿Qué tipo es ese? Congelala 86. Mira, ¿a quiénes conocemos acá? A, a toditos, pues, a toditos. Sí, está terraza Mira, que es de arriba tierra. está Arias, el Cacho Céspedes, Ferrufino, eh, Roberto Pérez está al lado, el arquero es Acasuso. Sí. Después de Acazuso. Abajo. De la selección peruana. Abajo está. Calcula que era el suplente a Casuso y el titular era el arquero de la selección uruguaya. Seoli, ¿te acuerdas? Seoli. Javier ¿Qué, Seoli. Qué, qué momento, ¿no? Qué momento. Mario Mercado. Ahora viene cualquier muerto y juega de portero ahí. ¿eh? Absolutamente. Paniagua, mira el puntero derecho. Está el Chapaco, Pichicho sí. Borja, Carlos López y Coqui Girán Coqui era titular de la selección de Perú? Perú exactamente. ¿Quién es Por el culpa mundo? del maldito ese, si hubiera hecho un gol a Uruguay, hubiéramos clasificado al mundial nosotros cuatro años antes, hubiera el 90. Razón, toda la razón. ¿Quién está entre Ferrufino y Pérez? A ver si lo dices. ¿Quién es ese? A veces no lo tengo. Ferrufino, ese es Soria. ¿Soria? Ochaipur. Aria Ochaipur. El otro, el flaco que se murió, que fue técnico de San José, ¿cómo se llamaba? Ferrufino. Después Vladimir Soria. Y después es Roberto Pérez y está tal arquero, arquero ¿Qué, ¿Qué es de Roberto esto? Pérez? Pues eventualmente una situación muy complicada. Ah, mira. Se primero. dedicó al copetiño. Pero lo, lo han recuperado. Tremendo, tremendo pateador. Sí. Es ¿no? un jugador. Nadie quería ponerse En San bala. José de Oruro le fue mejor. Sí, seguro, seguro. Ya. Ya lo no tenés el documento, a ver, mostralo, por favor, si fuera tan amable. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué documento? A ver. A ver, ponelo, por favor. Espero que no se haga destruido no, no tiene. Es que las <ríe> ah, cosas que uno pide aquí laborio, laborio. no se las poner. La verdad. Ahí, mira. Mira, ahí está. A ver a ¿Cómo ver. Que a ver. Este, eh, eh. Aquí se termina la historia. Mercosur, República pues no, no, no, no, no. Argentina. Dígame, ¿Eh? o sea, es que usted al final no deja hablar. No, no, no habla. Entonces hágalo usted solo. No, hable, ¿no? Hable, ¿no? Hablé, hable. Dice que dice. Lampe Porras, Carlos Emilio, República Argentina, Mercosur, Registro Nacional de Personas, Nacionalidad Argentina. Fecha de nacimiento 17 de marzo del 87. Fecha de emisión el 11 de julio del 19. ¿Hasta cuándo le dura el carnet? Hasta el 34. ¿Qué dice ahí? Argentino. ¿Ya? ¿Tienes el otro lado del carnet? Seguro que no lo tienes, no está sé el número. Quiero ver el número. Quiero ver el número. Ponle, por favor, el documento ah, a la partida no, oficial. Lo han borrado. No, no, no. no. Ponle... Abusado, es que puede para... A ver, ¿cómo? Le ponemos el número ya. Ponelo, Pónelo, por favor, el acta de nacimiento. A ver. Ahorita te vamos a poner el acta de nacimiento. A ver. Hemos inaugurado, hemos inaugurado este segmento que se llama Péguele a Carlos. No, no, no. ¿Eh? De chape eh, Chapel fulero Nada más se llama esto Maten al arquero ¿Eh? de la selección no, no, no. Igual, ve, esperate un rato esto Voy a buscar tu carne de entidad. ¿no? Maten al arquero de la selección Así se no, llama ese No, no el arquero Si no quiere ir a jugar este Por la selección Contra Senegal bambam. ¿Cómo va a ir a jugar, hombre? Tiene un miedo A ese mané ¿Cómo se llama el morocho ese? Sabio, mané Dale, no hay. Te das cuenta que no tienen nada. No, no, no, tenemos nada. todo. Pero lo que es, pasa es, es que los de allí, por es, los, de allí, al los, de los que están allí, los encargados de esto, van a decir que son malichis. Estos son vez. más lerdo que la defensa del Bolívar. en ¿no? Serio. Díganlo de una vez, Blanquen sus su sitio. A ver. No. Queremos a Vizcarra como arquero. Listo, ya No, está. a mí no me un poco. No Acta de nacimiento, República de Argentina, consulado general en Santa Cruz de la Sierra. Tomo INC Acta 32, año 2019. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, estoy dando tiempo, ver si lo pone en el documento. Eh, estado Plurinacional a cuatro días del mes de julio del 19. El funcionario consular interviniente con arreglo de lo previsto en el artículo 20 de la Nación Tatar a requerimiento. A ver. Procede a inscribir la partida de nacimiento a requerimiento de Carlos Emilio Lampe por la carne de identidad, lo hemos borrado todo eso. ¿De verdad que no la tienen o se están haciendo la burla? Parece que no. ¿Eh? Pero pues se la mandamos nosotros hace rato. Bueno, dejando constancia que es hijo de ciudadano argentino Juan Carlos Lampe, el DNI, conforme a la legislación local figura País. como Juan Carlos Lampe González, cuya transcripción de datos dice así. Podés hacer un acercamiento, no me, no me enojo. Servicio de registro cívico de Santa Cruz, plurinacional, y que corresponde al nacimiento de Carlos Emilio Lampe, sexo masculino, nació el 17 de marzo en 1900, eh, 1987. Ay, así porque lo defendes tanto. Si este es Carlos Lampe González. <risa> Este oh. resulta ser tu pariente, hermano. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Da Con cuenta. razón. Se dan cuenta como chicanera. ¿Eh? chicanera. Y de la señora Cecilia Rosana Porras Jiménez. Se efectúa la presente inscripción en el libro de registro del estado de personas y punto. Datos de la partida extranjera. Ahí está. está ok, muy bien. Listo. Ya está. Esa es argentino. Ya, listo. Eh, entonces, en Con razón, en ya síntesis, sé por qué lo defendés tanto. En síntesis, González también, no, vos. González ¿no? es el padre, hombre. El, el, el tema es así. Es el peor el, todavía. El, pero... el, el, arquero, el arquero de la selección nacional tiene que ser Guillermo Vizcarra Pastén. Eh, perdón, eh, no sé cómo apellido. No. Bueno, no importa. Ahí Yo dejado. le voy a decir algo. Yo no okay. tengo parientes aquí. Ya, está bien. ¿Eh? Está bien. Yo no tengo parientes. Más grave todavía. ¿Por qué? Está bien, ahí déjalo yo no tengo pariente. En Exacto. cambio, cada vez aparece metido un González por ahí. Es que somos... Ya lo hemos descubierto. Usted está involucrado en un tema familiar. Por eso que lo defiende tanto. Está bien. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Por eso me da para abrir un, un, un, un expediente. <risa> Creo que yo voy con un tema policial aquí, policial. ¿Ya para qué hablar de nos, lo, nos lo bajaron al mejor arquero que tenemos acá, ¿sí? Dense cuenta ustedes, ¿a dónde no, no. llega esto? ¿sí? a dónde, hasta dónde va. esto? está bien, sí. pero que queda jugar con la selección es otra cosa. Está bien, ¿Eh? está bien, muy bien. ¿O no? Que lo tome en cuenta el técnico de la selección argentina, Scaloni. ¿Sabe cuándo va a jugar en Argentina? ¡Nunca! Como que nunca? Arquero del puntero. Arquero del puntero, Juan. Acepta que mi primo es el mejor arquero. Te digo que Carlos Rampe es el mejor solamente arquero. Solamente te digo una cosa. Esto es igual que una vez. Un torneo aquí en Bolivia el año 76 partió. Unificada era puntero del fútbol boliviano. Sí, recuerdo. Lo cortaron el campeonato porque un equipo chico iba a ser campeón. Lo mismo pasa. ¿Qué son los tucumanos? No eh? pasa nada, papá. Chao. Gracias. Nos quedamos sin arquero. Una pena. Una pena. 10.58. Vamos a la pausa <risa> Hasta Primo ya me, me encontró Una maravilla Las cosas que tiene la televisión La magia de la televisión es eso Vas descubriendo prim, primos a cada paso Una maravilla